Hola amigos de América Latina, les habla Víctor, Damián a y el Real. Muchísimas personas me han preguntado últimamente: Víctor, ¿por qué no has vuelto a publicar cosas nuevas en las redes sociales? ¿Por qué no has vuelto a publicar mensajes eh, eh, nuevos en YouTube? Pues bien, yo no soy un influencer. Yo no soy un youtuber. Yo simplemente soy un religioso. ¿Sí? Soy el enviado de Lucifer acá en la tierra para. Ayudarlos a ustedes a que cambien de vida, a que cambien de doctrina. Eventualmente doy mis mensajes por redes sociales, eventualmente. Pero en ocasiones a mí no me queda tiempo de estar grabando y dar mensajes a todos ustedes por las múltiples ocupaciones que tenemos acá, en las instalaciones del Templo Luciferino Semillas de Luz Universal. Tenemos un encuentro 2 y 3 de julio del 2022, 2 y 3 de julio, donde vamos a tener... Encuentro de luciferinos y no luciferinos, pactados y no pactados. Vamos a tener enseñanzas, vamos a tener limpiezas, vamos a enseñar cómo hacer conjuros, rituales, vamos a hacer todo tipo de rituales de amor, vamos a enseñarles a ustedes cómo hacer un despojo, vamos a tener actividades muy completas para todos ustedes, 2 y 3 de julio, con cupos limitados. Solamente contáctenme en el WhatsApp 326962816 y voy a ser en compañía de la primer ministra, Yerifertías Guzmán, que ustedes ya conocieron, en la ceremonia eh, donde nombramos el nuevo diaconado de la organización. Y vamos a estar en compañía del dominador de amores y rebeldes el maestro espiritual Marcos de León. No se puede perder este primer encuentro espiritual, este primer encuentro luciferino, especialmente para usted que nos está viendo en este momento. Atrévete ya y déjate de sorprender.